Pero vamos a ver, ¿tu mamá te peinaba calvazos para ir al colegio o qué? Pues claro que soy, niño estúpido Los niños necesitan un héroe Y bueno, ya ha llegado el evento del demonio por un día de adelantado Y bueno, dicho eso, arrepiéntanse todos, la verdad es que este evento vino muy rápido, vino demasiado rápido, un día de adelanto, próxima vez avísame de él por eso es que este evento, este video llegará un poco tarde. Pero bueno, aquí estamos, acá está el evento, espero que lo disfruten, tiene buenas recompensas para los que no tenían los paquetes. Y nada compis, sin nada más que decir, los dejo con el resto del video para que vean las recompensas, si es que aún no las han visto.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 otra cosa